¿Qué tal amigos? Nos encontramos desde la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde se desarrollan las Olimpiadas. En este momento vamos a ver la premiación al mejor equipo uniformado, quien acaba de ser electo. Vamos a ver, se trata del primero A de la carrera de Mercadotecnia. del equipo. Eh, primeramente quiero darle el saludo al rector eh, Eduardo Díaz que Dios y la patria os premien, o caso contrario, los demande. Ok, en este momento se ha hecho la toma de juramento. Lucía Yepes fue la encargada de hacer la toma de juramento a los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en este inicio de sus olimpiadas. habló hace un minuto es Lucía Yepes, la campeona mundial de lucha y diploma olímpico. Ella fue la persona encargada de tomar el juramento de los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, quienes en estos momentos realizan la inauguración de las olimpiadas. Allá también las autoridades están fotografiándose, dejando la foto del recuerdo. Con la medallista olímpica Lucía Yepes, la pesista olímpica Lucía Yepes está aquí en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, lugar pues donde ella fue la encargada de hacer la toma del juramento de los estudiantes en el inicio de las olimpiadas. Ahí vemos a las autoridades también participando de la fotografía del recuerdo con la medallista olímpica Lucía Yepes. Vamos también a tomar unas palabras de Lucía, tratemos de acercarnos para conversar con ella y aprovechar pues su visita acá a la universidad. Ahí vemos a las autoridades aprovechando este momento. Pues más o menos para los que están en este momento conectados con nosotros, informarles quién es la persona que está tomándose las fotografías con las autoridades y con el personal de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Es Lucía Yepes Guzmán, la deportista olímpica, es luchadora ecuatoriana. Lucía, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre tu presencia acá en la Universidad Técnica. Eh, hola, estoy sí, presente por lo que me hicieron la invitación para inaugurar los Juegos de las Olimpiadas y supe que agradecida porque estoy en mi Quevedo y es algo muy bonito para mí. Lucía, un mensaje para la juventud, aprovechando también estos momentos que hay un poco de desconcierto entre los jóvenes por la delincuencia y la violencia que se vive. Cuando yo le digo a todos esos jóvenes que se lleguen al deporte, que el deporte lo saca de muchos de droga, de muchos vicios y que el deporte es bonito que le da salud. Una invitación también para los jóvenes que aprovechen pues esta disciplina en la que usted está... Bueno, yo le hago una invitación a todos, a todos los jóvenes a los universitarios que te participen no en eh, cualquier deporte para que sigan adelante. Gracias a Lucía Yepes, ella es la deportista olímpica, medallista pues, ha ganado medallas internacional y fue la encargada de hacer la toma de juramento de las Olimpiadas. Todo por sus colores, por sus equipos, por sus paralelos, y que vamos a convertir esto en una verdadera fiesta deportiva. Es lo que se vive en la OPECU, universidad que cada día se consolida como una de las mejores universidades regionales. Con estas palabras, y lleno de, lleno de mucha alegría, satisfacción y entusiasmo, yo declaro formalmente inaugurados estos Juegos de las Carreras de Administración. Nos encontramos con el rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo Doctor, cuéntenos un poco las carreras que están participando de estas Olimpiadas Las carreras de administración de empresas y mercadotecnia de la Facultad de Ciencias Empresariales Hay un ambiente de fiesta, de alegría de confraternidad. Son ya dos años y medio que los chicos han estado ausentes, nuestros queridos estudiantes, y ahora han retornado con la nueva normalidad. Embellecen en el ambiente, lo llenan de colores, de mucha alegría, de confraternidad. Y los directivos estamos contentos, porque además de estudiar, de trabajar académicamente y formarse como profesionales, de investigar y de hacer de vinculación, son necesarios estos espacios para que los alumnos también hagan derroche de energía, de pundonor y se sientan muy contentos cobijados bajo el polideportivo de la UTCU. Estamos realmente satisfechos con la accionar de la comunidad universitaria. Gracias al rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, con quien hemos podido dialogar en torno a la inauguración también de las olimpiadas de la carrera de mercadotecnia que se están desarrollando en este momento. Vamos a conversar con los jóvenes, vamos a tratar de conversar con los jóvenes también para conocer un poco sobre la alcalavía. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Somos de la carrera de administración de empresas, representantes de octavo módulo. Bueno, ¿van dispuestos a ganar al todo por el todo? Sí, o sea, demostrar todo lo que podemos jugar con disciplina y... Salir adelante, lo importante es divertirnos. Okay, gracias, amiga. Ella es la madrina pues del equipo del de octavo B, administración de empresas. Ahí conversamos con la madrina. Vamos a escuchar un poco también el evento que se va a terminar ya de desarrollar. Vamos a ver un poco la actividad también que van a desarrollar las mascotas de cada uno de los equipos. Oh, yeah.